Hola, ¿qué tal? En el último vídeo habíamos visto cómo utilizar la representación de punto fijo con un binario natural sin signo, de forma que podíamos representar, o, o nos iba a facilitar el poder representar números con partes fraccionarias, números con, con decimales. Ahora vamos a ver cómo, de la misma forma, esta representación de, de punto fijo es también utilizable o extensible para el caso de signo magnitud y de complemento a 2. De hecho, no hay ningún tipo de diferencia. Se utiliza exactamente igual que en el caso del binario natural sin signo. Lo único que, de nuevo, lo que hay que hacer es todo lo que aplicábamos o toda la teoría referente a signo magnitud y complemento a 2 pues juntarla con el hecho de que las posiciones de la derecha de la coma, todas aquellas que estaban a la derecha de la coma o del punto, si, si utilizásemos una notación anglosajona, pues todas las posiciones a esta derecha son potencias de dos negativas. Entonces... La primera, el primer decimal, la primer, el primer dígito de la parte fraccionaria será 2 elevado a menos 1, el siguiente 2 elevado a menos 2, etc. Es decir, valdrán 0,5, 0,25, 0,125 y así sucesivamente. ¿okay? Entonces vamos a ver cómo se combina todo lo que ya sabíamos de complemento a 2 y signo magnitud con el caso del punto fijo, y así ver un par de ejemplos de cómo haríamos las conversiones. Empecemos con el caso de que tenemos la representación del valor en, en signo magnitud, en, eh, con punto fijo, y queremos averiguar el valor decimal de dicha eh, representación. ¿Okay? Pues venga, vamos allá. Si os fijáis, el primero es un número negativo y el segundo un número positivo. Así que, como siempre, en el caso del signo magnitud, se trabaja con la magnitud por separado, de forma independiente del signo. Aquí tenemos el signo, el primer, el primer dígito es el signo y el resto de dígitos es la magnitud. Por tanto, en decimal ya sabemos que esto va a, salir, va a ser un número negativo. ¿Con qué magnitud? ¿Con qué, con qué valor? Pues tenemos que pasar 0,1. Perdón, 0,1 1, 0, 1, en binario, a decimal. ¿Cómo hacemos esto? Pues con la suma de las, de las distintas potencias que valen 1, es decir, esta es la posición 2 elevado a 0, que valor 1, esta es 2 elevado a 2, valor 2, y desde la derecha de la coma, 2 elevado a menos 1, es decir, 0,5 es su valor, esta es 0,25 y esta es 0,125. 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3. Por tanto, este número o esta representación lo que vale es 1 de este 1 más este 1 de aquí vale 0,5 0,5 más este 1 de aquí que vale 0,125. Y todo esto es igual a 1,625 en decimal. Así que la magnitud del número es 1,625, como el primer bit era negativo el valor que está representando este signo magnitud es el menos 1,625. ¿Veis? Simplemente es combinar lo que ya sabíamos de signo magnitud más lo que ya sabíamos de punto fijo y en el caso de que el número sea positivo exactamente lo mismo. El primer dígito el bit más significativo nos dice que es positivo, por tanto aquí vamos a tener un número positivo. Y ahora tenemos que pasar la magnitud, calcular el valor de la magnitud, en decimal. Esto es 1,0111. Esto vale 1, esto vale 0,5, 0,25, 0,125, 0,125. 0,0625. Cogemos todos los valores eh, que, vienen, eh, que coinciden con un 1, entonces esto sería 1 más 0,25 más 0,125 más 0,0625. Quedó todo esto sumado, es igual a 1,4375 en base 10. lo juntamos con el signo y nos queda que esto es más 1,4375 en base 10. Como veis, no tiene ningún misterio. ¿Vale? El caso del complemento A2. Lo mismo. Lo que ahora, en lugar de separar magnitud y, y signo, lo que hacíamos era que el bit más significativo sumaba en negativo, y el resto de valores sumaban en positivo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer primero el, el caso, uh, el primero, el negativo. Porque igualmente, aunque fuese esta, no, esta interpretación o esta forma de, de representar los números en complemento a 2, se seguía manteniendo que el primer bit eh, nos indicaba si el número era negativo o positivo. Como empieza por 1, este primero, este primer ejemplo pues es un número negativo. Así que aquí sí que tenemos que trabajar conjuntamente con todos los bits, no separamos nada, nos queda 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Cuáles son los bits de cada una de las pos eh, ¿Cuáles son los valores de cada una de las posiciones? Esto vale 1, esto vale 2, esto vale 4, pero como es la más significativa, es menos 4 su valor. Y las de la derecha de la coma van 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, es decir, 0,5, 0,25, 0,125, hacia la derecha de la coma vamos dividiendo por 2, hacia la izquierda de la coma vamos multiplicando por 2. Así que aquí tenemos 0,5, 0,25, 0,125. ¿Ok? Así que esto sería igual a menos 4, más 1 más 0,5 más 0,125 que esto en total si lo sumamos es eh, menos 4 lo ha en dos pasos perdón menos 4 más 1,625 lo que es igual ya finalmente el menos 4 es el bit más significativo y el 100 1,625 que viene o que equivale a este conjunto de bits, ¿vale? Entonces el total de, de esto, el resultado de esto es menos 2,375, ¿de acuerdo? Hubiese dado el mismo resultado si hubiésemos hecho ese proceso que dijimos que podíamos hacer de cambiar el signo de negativo a positivo buscar eh, el valor de ese número positivo y luego multiplicarlo otra vez por menos uno para volver al valor que teníamos inicialmente, si todo fuese coherente, debería ser así. Así que vamos a probar, ¿de acuerdo? Teníamos el número 101.101 y ahora lo queremos multiplicar por menos 1, es decir, le cambiamos el signo. Queda todo igual hasta el primer 1 y a partir de ahí cambiamos ceros por unos y unos por cero. Entonces, el primer 1 es este, así que esta parte queda igual. Y a partir de ahí cambiamos unos por ceros y ceros por unos. Así que quedaría 1, 0, 0, 1, 0. ¿Ok? Vale. Esto ahora sería un número en binario natural sin signo, cuyo valor sería igual lo pongo otra vez porque me ha quedado un poco pequeño, coma ¿vale? 0,1,1, sus valores serían, este es el 1, 2, 4, y hacia la derecha de la coma eh, vamos dividiendo, 0,5, 0,25, 0,125, ¿ok? Por tanto, esto me quedaría igual a 2 más 0,25 más 0,125, que esto es igual a 2,375. Si quiero tener el mismo valor que tenía inicialmente, tengo que multiplicarlo por menos 1, y esto es igual a menos 2,375 en décimas que es el mismo valor que me había dado con el proceso anterior. O sea, obviamente, todo coincide y todo es coherente. todo Tiene que funcionar todo eh, de la misma forma que, que, funciona, que, que había funcionado en otros casos, ¿vale? Así que podríamos hacer esta transformación con cualquiera de, de, de los dos métodos. Así que el valor decimal de este caso sería menos 2,375 en base 10 y me quedaría ahora el segundo ejemplo. Este ejemplo es positivo. 0,1, 1, 1, 1, en complemento a 2. ¿Cuál será su valor en decimal? Pues aquí tenemos valor 1, valor 2, 4, 8, 16, 32, hacia la derecha, dividir entre 2, 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625. Por tanto, esto quedaría como 1 más 0,25 más 0,125 más 0,0625. Es decir, los valores de las posiciones, de los bits, que son igual a 1. Y todo esto sumado sería igual a 1,4375 en base 10. Entonces me quedaría más... 1,4375 en base 10. ¿Cómo realizamos el caso contrario? La transformación de o la conversión de un valor decimal a signo magnitud o a complemento a 2. Pues podríamos utilizar cualquiera de los métodos realmente, pero lo más fácil probablemente de cualquiera de los métodos que vimos en el, en el, en el vídeo de signo magnitud y complemento a 2. Pero lo más eh, fácil sería probablemente calcular, convertir el valor absoluto del número decimal que queremos eh, convertir aplicando el método que hemos visto en el vídeo anterior para transformar a punto fijo números eh, para el caso de binario natural sin signo. Y luego, todo esto utilizando un bit. Eh, menos, está claro. ¿okay? Y luego, representar el valor, si es positivo, pues ya hemos acabado, esa es la representación que nos quedaría. Y si el valor es negativo, lo que tendríamos que hacer es aplicar un cambio de signo. ¿okay? Pues cualquiera, este método va a ser lo que vamos a ver en los, en los ejemplos que vemos a continuación, aunque como os digo, cualquiera de los métodos que habríamos visto eh, en, en los vídeos anteriores sería correcto Vamos allá con este eh, primer caso, OK? signo magnitud. Entonces, como hemos dicho, primero pasamos el valor, eh, la parte absoluta, la pasamos y luego hacemos un cambio de, de signo. La parte absoluta de 3,0625 es 3,0625, así que tenemos que transformar el 3,0625 que está... En, en base 10, lo tenemos que transformar al eh, a binario natural sin signo con un bit menos para, para la parte entera y los mismos bits, 4 bits, para la parte fraccionaria. Es decir, 2 bits para la parte entera, 4 bits para la parte fraccionaria. Es lo que nos indica el enunciado. Como vemos, lo, hacemos, lo podemos hacer por separado, así que el 3 se representa como 1,1, ya lo sabéis, y la parte de, eh, fraccionaria lo que tenemos que ir haciendo es ir multiplicando los eh, distintos casos, ¿ok? Pues vamos allá. Tendríamos 0,0625 multiplicado por 2, que esto es igual a 0,125, 0,125 multiplicado por 2, que es igual a 0,25. 0,25 multiplicado por 2 es igual a 0,5, y 0,5 por 2 es igual a 1,0. ¿vale? Como son 4 bits, en teoría tendría que seguir hasta el quinto para después poder redondear, pero como ya me daría 0,0, pues ya no importa que, que haga ningún tipo de cálculo, ya sé al llegar... Como el resultado ya ha sido 1.0, ya sé que ese valor es exacto, el valor que me queda representado ahí ya es exacto y no importa que haga ningún tipo de redondeo. Así que, justamente, el valor exacto usa 4 bits, que era lo que yo estaba buscando, era lo que me pedían, 4 bits de la parte fraccionaria. Así que me quedaría 1, 1 0, 0, 0, 1, todo ello en signo magnitud como la representación de la parte entera es de 3 bits y es un número positivo, pues lo que haría sería añadir un 0, es decir, 0, 1, 1, para indicar que es positivo, añado este 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, y esto es el valor en signo magnitud. Ahora... El segundo ejemplo, lo que nos piden es que representemos el número menos 1,5. Así que lo que hemos dicho, representamos el valor absoluto de ese número, es decir, 1,5, y después le añadimos un bit para hacerlo negativo, para hacer el cambio de signo. Así que 1,5 en base 10, cómo vendría representado en binario natural sin signo para después añadir el bit y convertirlo en signo magnitud. Vale. El 1 lo tendríamos que representar con 2 bits, tenemos que dejar un bit para, para el signo. Así que eh, el 1 sería 0,1. Y ahora necesito utilizar 4 bits para representar el 0,5, así que debería multiplicar 5 veces porque tengo que hacerlo el número de bits más 1 para poder redondear, tendría que multiplicar durante 5 veces, en 5 iteraciones, este valor y, los y las sucesivas partes fraccionarias de su resultado por 2. Vamos allá. Tendríamos 0,5 por 2, que es igual a 1,0. 1,0 me quedaría 0,0 por 2, que es igual a 0,0. 0,0 por 2, que es igual a 0,0, y así me quedaría todo el rato. Como ya sabéis, cuando llego al 1,0, ya puedo parar, porque eso ya significa que es un número... Eh, un número exacto, la representación ya me representará esa parte eh, decimal, esa parte fraccionaria, de forma exacta, y no importa que yo continúe haciendo cálculos. Así es que, ¿en qué quedaría la parte fraccionaria? Pues quedaría un 1, y el resto pues serían ceros, 1, 2, 3 ceros, porque necesito 4 bits. ¿Ok? Vale, ya por último lo que tengo que hacer, esto sería el valor en binario natural sin signo, lo que tengo que hacer es añadir un bit más aquí para indicar el signo, el cambio de signo que comentábamos. El cambio de signo en signo magnitud es simplemente cambiar el bit más significativo de 0 a 1, si pasamos de positivo a negativo, o de 1 a 0 si pasamos de negativo a a positivo así que esto me quedaría con un 1 al principio para indicar que es negativo y luego este resultado que me ha dado aquí del binario natural sin signo de la, del valor absoluto que, que he transformado 0 1, 1 y 4 perdón y 30 y esto sería el valor en signo magnitud Ahora dos pequeños ejemplos para el caso de complemento a 2. De nuevo también nos dicen que la precisión ha de ser de 3 bits para la parte entera y de 4 bits para la parte fraccionaria. Vamos a hacerlo de, con el método que hemos comentado inicialmente, es decir, primero vamos a representar el, para los negativos, primero vamos a representar el valor en positivo y después vamos a hacer un cambio de signo. Así que, para este primer caso, como es negativo, realmente lo que vamos a hacer es buscar el 2,125 en complemento a 2. Y luego, una vez que lo tengamos, lo que haremos será multiplicarlo por menos 1 para tener el menos 2,125. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos allá. ¿Cómo representamos el 2,125 en complemento a 2? La parte entera sería 1, 0, pero tenemos que añadir un 0 para indicar que es un número positivo. ¿De acuerdo? Entonces nos bastan 3 bits para representar la parte entera, ningún problema. Coma. Ahora de la parte decimal, pues tengo que empezar a multiplicar la parte fraccionaria por 2 de forma sucesiva. ¿okay? ¿Cómo quedaría esta parte fraccionaria? Pues tendría 0,125 por 2, que es igual a 0,25, 0,25 por 2, que es igual a 0,5, 0,5 por 2, que es igual a 1,0. Tendría que hacerlo 5 veces, lo de siempre, tantos bits fraccionarios que me pidan más 1 para después poder redondear, ¿de acuerdo? Pero como ya he llegado al 1.0, ahora lo que iría moviendo sería 0.0 por 2 sucesivamente y de ahí ya no saldría, todos serían ceros. Así que ya directamente he llegado a una representación exacta y directamente puedo decir que esto es 0.0.1 y un 0 para completar los 4 que tenía. ¿okay? Ahora este valor ya es en complemento a 2 el Valor absoluto, el número positivo que estaba buscando, el 2,125. Ahora lo que tengo que hacer es un cambio de signo. Tengo que coger y esto le tengo que hacer multiplicarlo por menos 1, cambiarle el signo. ¿Cómo cambiábamos el signo? La forma más rápida es, hasta el primer 1 se mantiene igual. Esto se aplica desde la derecha. Desde el final del número, no se aplica desde la coma ni nada por encima. Lo que busco es toda la representación de todo el número, ¿vale? Que no os equivoquéis de pensar que lo que tengo que hacer es cambiar a partir del 1 de la parte entera. No, como estoy trabajando con eh, números en punto fijo, tengo que considerar todo, ¿vale? Así que para cambiar el signo, empiezo desde el bit menos significativo, aunque sea de la parte fraccionaria, busco el primer 1 y todo eso me queda igual y a partir de ahí cambian ceros por unos y unos por ceros. Así que nos quedaría 1, 0, esto es la parte que no ha cambiado, y luego estos dos ceros me pasarían a ser dos unos, coma, y el 0, 1, 0 sería 1, 0, 1. Por tanto, el valor menos 2,125 en complemento a 2 es 1, 0, 1, 1, 1, 0. Os recomiendo que cojáis este valor y, en complemento a 2, intentéis transformarlo a decimal y veréis cómo efectivamente os da menos 2,125. ¿De acuerdo? Vale, vamos a hacer otro ejemplo que es el caso positivo, el caso de un número positivo. Pues en el caso positivo, este proceso de cambiar el signo no tendremos que llevarlo a cabo directamente. Cuando hayamos representado el valor, pues ya lo tendremos. ¿Vale? Porque no, es, no, no hay que hacer este cambio de signo que comentábamos inicial en este caso del, del caso negativo. ¿OK? Así que, ¿cómo representamos un 0 en complemento a 2 con 3 bits? Pues 0, 0, 0, coma. Ahora tengo que representar la parte 625, pues 0,625 por 2. Esto es igual a 1,25. 0,25 por 2 es igual a 0,5 y 0,5 por 2 es igual a 1,0. Como ya llego al 1,0, ya aquí me planto y no importa seguir porque ya sé que es un número exacto. Si no hubiese sido exacto, llegar hasta el f más un bit, es decir, tantos bits de la parte fraccionaria que me piden más 1, y luego redondear. Pero no es el caso, es exacto, así que esto sería 1, 0, 1. Y el resto lo relleno con ceros, porque si aquí siguiera, todo el rato me iría dando 0,0, 0,0, entonces siempre me quedaría con un 0. Esto ya sería en complemento a 2, que recordar que los valores positivos en complemento a 2 coinciden siempre con los valores positivos del Signo magnitud, las representaciones son iguales, son siempre la misma. Ok, pues eh, este ya sería directamente el resultado. no Como es positivo, pues ya no tengo que hacer nada más. Esto sería 000,1010. 000, Esto en complemento. De nuevo, os remito a que podáis intentar pasar por vuestra cuenta este número que me ha dado el resultante, este resultado intentar buscar cuál es su valor decimal y ver cómo efectivamente coincide con el que nos pedían. ¿Vale? Lo que nos quedaría ahora, por tanto, es ya por último ver cuáles son los rangos, qué, qué, qué rango de valores son representables con unas precisiones dadas, tanto para el caso de signo magnitud como para el caso de complementos. Primero con el signo magnitud. Con el signo magnitud tenemos que recordar que el número más pequeño, el negativo más grande, que vamos a poder representar va a ser todo un valor con todo unos. Un 1, uno, todo unos, coma, 1 uno y todos los unos. ¿vale? Entonces un valor con todo unos, tanto en la parte entera como en la parte fraccionaria. Ya vimos en el caso de eh, los números en binario natural sin signo, que esta parte, esto, todo unos ahí, un valor en el que todo eso son unos, el valor que tiene es 1 menos 2 elevado a f, siendo f el número de bits de la parte fraccionaria, ¿vale? El número más pequeño que vamos a hacer para poder calcular, por tanto, es la parte, o mejor dicho, la el menos, el valor de la magnitud, más, de la, de la parte entera de la magnitud, perdón, más el valor de la parte fraccionaria de la magnitud. La parte fraccionaria de la magnitud, por lo que dijimos, eh, como era una serie geométrica de ir sumando 1 partido 2 más 1 partido 4 eh, más 1 partido 8, eh, etc., pues esa serie geométrica su, eh, su resultado, si, si la calculamos, el, el resultado sería 1 menos 2 elevado a f. La parte entera, por lo que ya sabíamos cuando vimos el, el apartado de signo magnitud, sería 2 elevado a e menos 1 menos 1, ¿ok? Esto recordándolo de cuando teníamos el complemento a dos, de cuando calculamos, vimos los rangos de signo magnitud, perdón. Y estas dos partes las tenemos que sumar. Y todas ellas, ellas dos, van a ser negativas. ¿okay? Así que el valor más pequeño va a ser el menos 2 elevado a e menos 1 menos 1 para la parte. Esto corresponde a la parte entera. Esto corresponde a la parte fraccionaria y esto corresponde al bit. Por el contrario, el número más grande que podemos representar es un 0 y todo unos. Coma, 1, uno, todo unos. La magnitud va a coincidir, porque el valor, lo único que va a cambiar entre el número más pequeño y el número más grande es el bit. Por tanto, las magnitudes van a coincidir, lo único que cambiará es el signo. Así que el número más grande que podemos representar será el 2 elevado a menos 1 menos 1 que es lo que aporta la parte entera, más 1 menos 2 elevado a menos f, que es lo que aporta la parte fraccionaria. ok Esto lo podemos simplificar un poco quitando estos unos y nos quedaría que el rango de representación es este, donde la e es el número de bits de la parte entera y la f es el número de bits de la parte fraccionaria. Por tanto, ¿cómo nos quedaría o cuál sería la precisión de un número de 4 bits parte entera y 3 bits parte fraccionaria? Pues sería, la parte más pequeña sería menos 2 elevado a 3 menos 2 elevado a menos 3 hasta 2 elevado a 3 menos 2 elevado a menos 3. ¿De acuerdo? 2 elevado a 3 es 8, menos 2 elevado a menos 3 es 0,125, esto negativo, 8 menos 0,125, ¿ok? Y esto es igual, esto es igual, si hacéis el cálculo, a 7,875 hasta, negativo, perdón, hasta el más 7,875 que si queréis hacer los cálculos y las representaciones veríais que si representáis estos dos números os coincide con el 1, 1, 1, 1, 1, perdón, 3 bits, 1, hasta el 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. O dicho de otra forma, si cogéis estos valores y los calculáis obtendréis el, los, rangos decimal, ¿vale? los rangos en decimal. Estos serían los rangos en decimal y estos serían los rangos en signo magnitud. ¿Vale? Podéis hacer la comprobación de que estos coinciden, cada uno con el suyo. ¿Y para el caso del complemento A2? Pues el complemento A2, la parte positiva coincide con el signo magnitud, los números que se representan, los números positivos que se representan, tanto las representaciones coinciden, sus valores coinciden y por tanto el rango también ha de coincidir. Así que la parte del rango positiva del complemento a 2 es la misma que acabamos de ver. Y el número más grande positivo, el número más grande total eh, que podemos representar en complemento a 2 será un 0 con un 1. Bueno, un 0 seguido de tantos unos como haya de parte entera, coma, un 1, uno, todo unos también en la parte fraccionaria. Este sería el número más grande a representar. Lo que cambia para el caso del complemento a 2 es la parte negativa, el rango de la parte negativa. El número negativo más grande o el número más pequeño que podemos representar va a ser siempre... Un 1 y todo lo demás, ceros. Porque la única parte que suma en negativo, la única parte que aporta en negativo al valor, es este bit de aquí, el bit más significativo. Si alguno, cada vez que ponga un 1 en alguno de estos otros bits, lo que hago es hacer el número menos negativo, aproximarlo a cero, porque lo que hago es sumar. Voy sumando valores a este valor negativo. Este es el valor, la parte negativa más grande que puedo obtener. Si pongo unos aquí, lo que sería es hacer siempre esto, este valor este número negativo, aproximarlo a hacerlo, es decir, hacerlo cada vez más grande y por tanto me alejaría del, del rango más pequeño representable. Así que lo que cambia en el caso del rango del complemento a 2 es que el número más pequeño sigue siendo un 1, todo seguido de ceros eso sigue siendo, el valor de eso, sigue siendo menos 2 elevado a E menos 1, siendo E la parte entera, y eh, el número de bits de la parte entera, y F, para este caso, el número de bits de la parte fraccionaria. ¿Okay? Tenemos el mismo caso de antes, lo repito, da igual, entonces me quedaría que el rango representable va desde el menos 2 elevado a 3, porque la parte entera son 4 bits, menos 1 son 3, hasta 2 elevado a 3 menos 2 elevado a menos 3, porque en la parte fraccionaria tengo 3 bits. Esto es igual a, menos 2 elevado a 3 es menos 8, hasta... Si os, calcula, si os recordáis que he calculado esto en el caso anterior, esto era 7,875. Por tanto, en decimal, el rango representable es este de aquí. Podéis volver a hacer la misma comprobación. Tengo 4 bits de parte entera, 3 de fraccionaria. Por tanto, el número más pequeño en complemento a 2, que puedo representar, es un 1 con 3 ceros y tres ceros más en la parte fraccionaria, esto es complemento a 2, hasta el número más grande sería un 0, 3 unos, coma, otros 3 unos también en complemento a 2. ¿Vale? No se ve claramente, lo, lo cambio de sitio, ¿vale? Entonces, esto sería eh, el rango en complemento a 2. Podríais hacer esta correspondencia para ver que menos 8 es este valor, y 7,875 este valor, lo podríais hacer el cálculo en ambos sentidos, y veríais que, que coincide. ¿OK? Y bueno, con estos ejemplos ya habríamos acabado la parte de representación de racionales, es decir, de números que tienen una parte fraccionaria. Solo hemos visto el caso del punto fijo, hay otros métodos como el punto flotante y demás, pero que no los, no los vamos a ver en esta, en esta asignatura. Y hemos visto que este punto fijo es compatible, es aplicable tanto al binario natural sin signo como al signo magnitud y al complemento a 2. Así que podré tener números naturales con parte fraccionaria o números enteros con parte fraccionaria. Puedo escoger eh, con quién combinarlo, en el caso de, de, de las representaciones binarias. ¿vale? Y bueno, simplemente comentar que el punto fijo en relación con el punto flotante tiene ciertas desventajas, eh, como que es que, si, como siempre utilizamos la misma precisión, pues puede ser que estemos desperdiciando información para caso especialmente de números muy pequeños, números como 0, algo, pues siempre voy a perder bits para la hora de representarlo si lo comparamos con representaciones como el punto flotante, pero bueno, eh, como os decía, esa representación no la vamos a ver en la asignatura, y nada, hasta aquí eh, el vídeo, eh, este vídeo, muchas gracias por todo.